Bien. Yo me llamo Jair Fernández, eh, eh, junto con Alberto perfeñamos esto, esta historia de, de editar a Karl Marx, que no es precisamente un autor novel, pero sí que es un autor relativamente desconocido en algunos campos. Alberto me sugirió hace ya un año más o menos, ¿no, Poco más, ¿no? sí. eh, hacer una especie de integral de todos los artículos que escribió en el New York Daily Tribune, en Nueva York, para ganarse la vida, ¿no? en trabajos alimenticios, que escribió Marx sobre el, el momento actual de, de, de, de mediados del siglo XIX que eran los procesos revolucionarios en España. Se habían hecho publicaciones fragmentarias, eh, había textos que no se encontraban por ningún lado, ah, ahí el trabajo como editor realmente de, de Alberto y prologuista eh, fue muy importante, eh, produjimos algunos textos que andaban por ahí flotando pero que no, no eran encontrables y, y lo hemos juntado todo y lo hemos puesto en las tapas. ¿no? Yo creo que el resultado es, es, es un libro bello pero sobre todo es un libro muy actual y me imagino que ustedes, alguno preguntará si no surge en las intervenciones, eh, sobre el momento actual. ¿no? Eh, la, la, la, la, la comparación es inevitable porque leyendo este libro, tanto Alberto y yo lo hemos comentado muchas veces, eh, tiene una vigencia total. Mm, no voy a intervenir más, simplemente voy a dar paso a Miguel Saro, por favor Izquierda Unida en Santander, que amablemente se ha ofrecido a, a, a, a darnos su visión sobre este libro, y luego eh, Alberto pues hablará como ya profundo conocedor de, de esta obra, de, de, de cómo la concibió y, y, y qué impresiones le saqué. ¿no? Nada más, me callo. <risa> Bueno, yo soy eh, Miguel Saro, <coughs> eh, lo primero quiero agradecer a Alberto que me, que me invitara a presentar el, el libro junto a él, solo quería hacer una introducción, eh, porque solamente me gustaría <coughs> explicaros cuál fue me, mi entrada respecto a este libro, este libro yo le leí eh, cuando era un, un lector procazo hace 20 años eh, aproximadamente en el tiempo libre que pasaba eh, cobrando cuotas de militantes del Partido Comunista en, en la sede de Santander que, no, que no, se, no, no querían pagar por cuota la cuota a través de una cuenta bancaria bajo ningún concepto y yo con 20 años o, o 21 22 estaba ahí esperando a cobrarles y recuerdo que de la colección que teníamos que ahí de libros amarillentos, ediciones eh, baratas eh, casi la mayor parte propaganda por supuesto y algunas obras científicas eh, muy interesantes esta que empecé a dejarla me pareció muy interesante porque, como nos ha, como nos ha dicho nos explicará Alberto, tiene un, un tratamiento periodístico, porque son, son estudios, son son artículos periodísticos alimenticios que hizo en su día Carnage eh, durante su etapa eh, de, de exilio en Londres, su enorme etapa de exilio en Londres, que duró casi toda su vida para poder sobrevivir, una época muy muy difícil para él. Había sido ya expulsado de varias ciudades europeas, perseguido por, por eh, la reacción, por las clases dominantes del antiguo régimen, tampoco muy comprendido eh, o demasiado comprendido por las que pretendían ser las nuevas clases dominantes que iban a, a, a, a suceder a las clases del antiguo régimen, la burguesía, y estaba en una etapa muy difícil, época muy difícil de su vida, eh, pasando vivencias muy complicadas, donde los fallecidos tuvieron hijos muy pequeños. Y tenía que sobrevivir. Y empezó a conocer eh, España y yo empecé a conocer... Eh, eh, no, ya conocí algunos, eh, algunos libros de, de, Karl Marx, de Carlos Marx eh, porque mi compromiso militante me exigía, por supuesto, formarme. Y había leído algunos más de perfil más científico, pero este me gustó mucho porque, porque tiene un trato y una forma de escribir que es muy sencilla al principio. Eh, y lo iréis viendo. Habla sobre España, obviamente, eh, y de un momento muy concreto que es un momento de un de un, un pronunciamiento eh, militar, un, un proceso eh, proto-revolucionario que, bueno, no acaba en gran cosa, eso es cierto, pero que eh, a la mente de un, de un revolucionario como es Carlos Marx eh, pues le excita porque es un momento convulso en, en Europa, es un pocos años después de 1848 y es alguien que está estudiando cualquier proceso revolucionario que pueda haber en el contexto europeo. España es un país en esa época que bueno, la base de su riqueza sigue siendo agrícola, eh, ha perdido hace muy poco tiempo, muy pocos decenios, eh, la mayor parte del territorio que tenía en el imperio español, en Sudamérica. Y, y claro, eso se recibe por las clases dominantes españolas de una forma traumática, eh, un trauma que algunos piensan que no hemos acabado de superar eh, en, siglo, en el siglo XXI todavía pero que hace que, que aquellos que son los que, los que toman las decisiones eh, y las nuevas clases que intentan suceder a, a estos eh, pues busquen de qué forma organizarse y cómo eh, la nueva clase de la burguesía eh, supere a, a, la, a la clase anterior. Y en esto el poder institucional que es, eh, que es la, eh, la monarca, en estas fechas eh, Isabel creo que tiene poco más de 20 años, y la gente, bastantes más obviamente, pero tiene una camarilla alrededor es digamos, la, la superestructura eh, administrativa que gestiona este proceso tan, tan caótico y creo que es un contexto en el cual eh, Marx ve como la semilla de una posible revolución no proletaria, obviamente, porque la, esta clase, esta nueva clase burguesa todavía no ha conseguido el poder que sería una fase previa, la toma del poder y, una, y un, para la creación de la, del, del proletariado pero es un contexto muy interesante para él eh, esto es algo que se aprecia si tienes 20 años y si tienes 40 también, leyendo estos artículos, porque alguien con, con la formación de Carlos Marx, y es algo que, que se ve en la lectura de estos artículos, eh, una persona que, se, que pasaba su vida entera estudiando en la biblioteca británica eh, y devorando libros en varios idiomas y procesándolos, un verdadero científico social, él, eh, él empieza a ver como este contexto... Es, es, es, es un foco, un caldo de cultivo muy interesante. Eso es algo que se ve en otras obras suyas, que, que son también fáciles de leer. Las más conocidas son, por ejemplo, 18 Brumario, etc. Se ve como esa persona que hace un análisis de la realidad concreta brillante porque tiene unos amplios conocimientos de todas las herramientas de las ciencias sociales disponibles en su época. Y se ve también o en sea, los artículos de opinión, que quizá al principio lo que sean son más bien traducciones o, o análisis basados en lo que hace la prensa contemporánea de aquellos medios que tienen capacidad de mandar corresponsales eh, a, a donde ocurren estas cosas, que no solamente es la vía y Corte de Madrid, pero sí principalmente. Pero más adelante, gracias a, al estudio de, de los ensayos de la época y estudios de ciencia social de la época, va avanzando en el procesamiento de, de la realidad española y, y, y empieza a describirnos algunas cosas que que luego nos contará Alberto, que, que iréis viendo cómo, cómo se acerca bastante a la ¿Sí? realidad de algo que se reproduce en España constantemente. ¿Eh? Son ciclos que se reproducen en España en toda nuestra historia moderna, en la historia contemporánea, y que, y que, y que no, no me atrevo a decir si son eh, una imagen del carácter español, eh, porque no creo que eso exista como tal, eh, no es tan fácil de definir, pero desafortunadamente pues, afortunadamente es algo que ocurre constantemente. Esa es mi vivencia respecto al libro. Eh, más adelante me interesé más por, eh, eh, no tanto por la parte de ciencia económica, además, o de crítica eh, de la economía política, sino por la, la eh, cómo se, eh, se traduce todo el análisis que se hace de la, de la estructura económica en la superestructura, la ideología y principalmente el derecho, que es... Eh, mi forma de ganarme la vida y lo que entre poco se que sea algo. Eh, en fin, eh, yo os, os quiero aconsejar el libro porque la introducción eh, que hace Alberto eh, es realmente buena eh, porque sin desvelar en eh, gran medida de lo que es la realidad española de los años que describe Marx eh, sí nos da las claves y la ayuda, la guía de lectura de los artículos que escribe Marx eh, a posteriori que vamos a leer y, y eh, además de eso nos ayuda a, a luego, si somos eh, lectores eh, curiosos, a conseguir más materiales eh, más recientes, que sean más fáciles de leer por, por nosotros, que obviamente los autores de, de historia que leyó en su día más, para comprender esta realidad española de hace 170 años o 160 años y ver además eh, cómo hay algunas claves que, que se siguen reproduciendo en, en nuestra historia contemporánea. Bueno, esto es, todo lo que quería decir, espero que luego haya un gran debate y lo que tengo que decir es escuchar a Alberto, que es lo que hemos venido todos a hacer. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Eh, quiero agradecer a, a Miguel Saro su, su presencia porque creo que su perspectiva es muy interesante y luego también en el debate podemos desarrollar muchas de estas ideas que he comentado. A, a Javier. Por, por, por apoyar este extraño proyecto, porque desde el principio es un proyecto largo, pero él lo ha, ha tenido en cuenta y ha tenido la osadía de de sacarlo adelante y, y obviamente a, a la gente de la vorágine, pero creo que eh, estos espacios como con la vorágine permiten eh, una especie de conflicto de ideas y de reflexión que creo que es, hoy en día es altamente necesario y, y, y productivo. ¿no? Eh, yo voy a comentar un poco la, la, el, el, el contenido, no contenido del libro, sino cómo Marx eh, piensa España y cómo Marx estructura su, su, su reflexión sobre, sobre España. Para en primer lugar, lo que quería comentar es que eh, señalar un poco la complejidad que ha sido llevar a cabo este, este libro, que ha sido muy, muy complejo de, de llevar a cabo lo que es la, la edición. Ha sido largo y, y bastante difícil. Incluso en el proceso de llevar a cabo la edición sorprende mucho, y ponía en muchos momentos la carne de gallina, la actualidad de muchas ideas de Marx eh, escritas hace 100, más de 150-160 años. ¿no? Sorprende mucho algunas de estas ideas. ¿no? Son textos periodísticos, para que hagáis una idea, son textos periodísticos muy pegados a su época, muy pegados al contexto en el que escribe, son textos que, con muchas referencias concretas a... a a personajes, a situaciones, que ha sido realmente muy difícil detectar algunas de ellas, pero claro, eran referencias periodísticas, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta que descubrí que era el clan de los polacos, que yo pensé que eran unos polacos, ¿no? El, gran, ¿no? el clan de los polacos era un clan de corrupción montado entre Francia y, y España para sacar dinero, ¿sí? ¿no? hasta que descubrí ese tipo de cosas, ha sido muy, muy, un proceso muy complejo de investigación e indagación para, para encontrar, ¿no? Al mismo tiempo también errores de, del propio Marx con respecto a la historia de España, ¿no? como cuando confunde a un, a un personaje. ¿no? Pero bueno, ha sido complicado digamos, el, el proceso de, de, de edición en ese sentido, y yo creo que, que ha quedado muy bien la edición en la medida en que humildemente hemos, hemos logrado que el texto sea accesible, porque en buena medida eh, lo, lo interesante del texto que, que presentamos es que ...reproducimos la, la traducción que hizo Manuel Sacristán... ...que es quizá uno de los grandes nombres de la tradición intelectual de izquierdas en, en España... ...la primera edición que hizo como la, la tradujo en el año 60 con el seudónimo de Manuel Entenza... Y, y, ...y fue una edición que, en la que él recoge los textos de Marx que él conoce hasta ese momento... ...entonces hemos, hemos reproducido sus traducciones... ...pero evidentemente en los años 80 se conocieron más textos de Marx sobre España... Y entonces a esa edición de los años 60 de, de Sacristán hemos eh, sumado tres textos más, algunos de ellos muy, muy raros y un poco conocidos, y los hemos incorporado a la edición para generar un poco este bloque de textos de Marx sobre España. ¿no? Es un poco la, la, la idea era recopilar todos estos textos, los de Sacristán más los nuevos que hemos encontrado, y producir una, una edición accesible, porque en buena vida hay algunas ediciones no completas de Marx, pero sí, son sobre todo de acceso muy académico o muy difíciles de encontrar entre la idea era reproducirlo y sobre todo una labor que ha sido importante en el texto, cuando lo, lo veáis, que es la, la, la, lo que es la anotación aparte de la introducción, que he hecho una para resumir algunas ideas, eh, lo que ha sido la anotación la, la del texto, ¿no? porque claro, lo contaba del clan de los polacos, ¿no? es decir, el hecho de que Marx da muchísimas referencias a personajes, a autores, situaciones históricas, que hoy en día nos, nos suenan eh, desconocidas. ¿no? Entonces, ha sido una, una indagación muy compleja de, de, de personajes, está personajes, ¿por qué está hablando del personaje? Y entonces hemos tratado de hacer una edición que, que el lector, cuando la pueda acceder a ella, cuando se ponga a leerla, no se pierda. ¿no? Porque hay un momento en el que uno, si no si como son textos muy pegados digo, a, a esa época, pues es necesario esa, esa, esa reflexión. ¿no? Esto es lo primero que quería contar para, de entrada. ¿no? Y ahora lo que quería un poco analizar y, y comentar para, para desarrollar es una pregunta que yo me hice cuando empecé a, a trabajar en el texto de Marx sobre España y es eh, ¿por qué y para qué escribe Marx sobre España? Es decir, ¿por qué de repente a Marx le interesa España y por qué Marx y para qué escribe Marx sobre España? ¿no? Eh, hay una, una cantidad enorme, enorme de estudios sobre eh, la presencia de Marx eh, en España, muchísimos. Incluso hablábamos antes de que hay una, una, un epistolario maravilloso entre Pablo Iglesias y Engels eh, sobre el socialismo en España. Hay una, una presencia muy sólida, o muchos estudios sobre, sobre la presencia de Marx en España, pero hay muy poco o casi nada sobre la, lo contrario, es decir, la presencia de, Mar, de España en Marx. ¿no? Entonces, de ahí viene también un poco esta idea, ¿no? la presencia de, de España en Marx. ¿no? Entonces, la, la respuesta a la pregunta de por qué y para qué escribe Marx sobre España tiene dos respuestas, y ambas respuestas están eh, perfectamente conectadas y engarzadas, es un poco lo que yo analizo en, en, en mi estudio previo a, a, a la obra. ¿no? La primera, la primera respuesta a por qué Marx se interesa por España, es una respuesta básicamente cultural y, y literaria. ¿vale? A Marx eh, hereda, como buen alemán en ese sentido, hereda la influencia de los románticos que tienen una imagen de España, eh, como decirlo, muy idealizada. ¿no? Una España cultural, una España mitológica, la España medieval, la España del siglo de oro incluso, una España muy de aventuras, ¿no? una España muy alejada de lo que es la España real. ¿no? Entonces a, a Marx eh, eh, hereda esa tradición y sobre todo una cosa que le interesa a Marx es la literatura española. ¿vale? Marx, el primer que con España es la literatura española, de hecho, Marx eh, le fascina todo eso y Marx, en el año 1853-1854, se dedica a estudiar español. ¿vale? Y él estudia español y eh, le interesa muchísimo la literatura española y, sobre todo, le interesa la, la, la, la literatura barroca. ¿no? Y, de hecho, el, el, el, el Marx, en 1854, le escribe una carta a, a Engels en la que le dice... En ratos perdidos estoy estudiando español. He comenzado con Calderón, de cuyo el mágico prodigioso, el Fausto católico, Goethe, no solo usó ciertos pasajes en su Fausto, sino fragmentos enteros de escena. Luego he leído en español, horrible dictu, a y René de Chateaubriand, algo que hubiese sido imposible en francés. Ahora estoy en medio de Don Quijote. Veo que en español hay que usar más el diccionario que en italiano. Y esto lo escribe Marx... En, eh, mayo 1854, ¿vale? en, fin, una, en mayo de 1854. En mayo del año 54, Marx está muy interesado por eh, la cultura española o la literatura española, nada más. ¿no? Uh, tiene un interés más, pero en principio es el interés que tiene por la literatura. Entonces, la primera parte de por qué Marx se interesa por España es un interés cultural. ¿no? Pero en el segundo nivel, que es quizá el más interesante de por qué, España, de por qué Marx se interesa por, por España, y, es, y exige... Eh, una entrada más complicada, más compleja. ¿no? En el año 52, 52 eh, se disuelve la, la, la Liga Comunista, y entonces Marx toma la decisión en el año 52, mmm, estando ya exiliado en, en, en, en Londres, primero ha sido expulsado de Alemania, de Bruselas, de París, ¿vale? y se expulsado de las ciudades, y acaba, como sabemos, en Londres, y entonces está muy interesado, dice, bueno, una vez que se acaba la edad comunista, y bueno, ya está ahí un poco, están los huevos de, de esto, eh, se de, eh, dedica o se, su proyecto es encerrarse en la biblioteca del Museo Británico a estudiar Economía Política. ¿vale? Porque lo que quiere es estudiar Economía Política y encerrarse en la biblioteca, y se encierra todos los días en la biblioteca a estudiar eh, Economía Política, y es ahí cuando empieza el trabajo que luego culminará en el capital. ¿vale? Ese es el proceso de, de Marx. ¿no? Eh, y son años complicados. ¿vale? Quiere encerrarse en la biblioteca a estudiar economía política, pero no tiene un duro. O sea, no tiene dinero para, para, para mantener a su familia. Y al mismo tiempo, como ha comentado Miguel, en hospital es una época súper complicada, porque no tiene dinero para mantener a su familia, si le muere en la época que escribe sobre España, se le mueren dos hijos, ¿vale? le afecta muchísimo la muerte de sus hijos, pues es tremendo. De hecho, lo cuento en la, en la introducción, de hecho no tiene dinero para pagar el ataúd de una de sus hijas, ¿vale? y de, un vecino le deja dinero para pagar el o ataúd. Sea, es una época económicamente muy dura para, para Marx, y evidentemente eh, cuando Marx no tiene dinero y quiere encerrarse a estudiar, por ejemplo, ahí aparece un personaje esencial que es Engels ¿vale? Engels es el que le paga, ¿vale? le da la beca por decirlo así, y le socorre económicamente para que, pueda, para que pueda él escribir y estudiar economía política, pero aún así aunque Engels le da dinero Marx no puede mantenerse con el dinero que le da Engels ¿no? y justo es en ese, en ese instante en ese momento cuando aparece un tipo en su casa, se llama a la puerta de su casa en Londres y es un tal Charles Dana que es el director gerente de un periódico neoyorquino, que es el New York Daily Tribune, que le ofrece eh, escribir, escribir sobre eh, Alemania. ¿Eh? le dice Dana le dice, bueno, tú escribes sobre Alemania, queremos un, unos, una, una serie de textos para el periódico neoyorquino que sean sobre qué pasa a Alemania después de las revoluciones del año 48. ¿Qué le pasa en Alemania? No? Y Marx dice, vale, vale, vale, vale con dos problemas eh, uno que tanto marx como engels odian al periódico neoyorquino este porque es un periódico de la burguesía industrial norteamericana burguesa marchunga el problema es que pagan a dos libras en aquella época una barbaridad de los artículos con lo cual marx no puede decir que no vale y luego tiene otro problema que es que marx no escribe en inglés ¿vale? no, no sabía escribir en inglés entonces bueno eran problemas al final acepta y, pero claro pero no quiere ni le apetece un huevo es, es, escribir sobre Alemania no quiere escribir sobre Alemania ni porque lo que quiere es encerrarse en la biblioteca a leer entonces no quiere escribir sobre Alemania entonces qué hace pues acudir a quien siempre acude a Engels y le dice a Engels oye tú escribirás unos artículos sobre Alemania para el periódico de este Yankee Con, lo firmo yo pero los escribes tú y cobro yo y dice Engels vale y las, las cartas son alucinantes, alguna mención en, en la introducción, porque Marx le dice, no le pide por favor, le dice, para el bien necesito el artículo sobre tal. Engels lo escribía, y lo cobraba Marx. Y entonces la primera serie que escribe para el periódico eh, americano es una serie de textos sobre Alemania después de la Revolución del 48, que se llama Revolución y Contrarrevolución en Alemania, que hasta el año 70 y pico del siglo XX, siguió publicándose como libro... Y como autora figuraba Marx, cuando realmente lo había escrito Engels. ¿vale? Pensad que de los 487 artículos que escribe Marx para el New York Daily Tribune, 125, que sepamos, fueron escritos por Engels realmente. ¿vale? Todos los que militares han sobre rollos militares, estrategias militares... Eh, y demás, todos fueron y armas y demás, todos, todos esos fueron escritos por, por Engels, pero firmados por Marx y cobrados, y cobrados por, por, por Marx ¿no? ¿qué pasa? que tuvo tanto éxito los artículos escritos por, entre comillas, Marx en el, para el público norteamericano que Charles Dana este se vino arriba y dice, tío, son buenísimos la gente en Estados Unidos les encanta, escribe más y entonces claro, a Marx se vio, se vio obligado, ¿no? Entonces le dice, escribe sobre Inglaterra, escribe sobre Inglaterra, y en un momento dado le piden escribir sobre España. ¿Y por qué le piden escribir sobre España los, los, el periódico norteamericano? Una cosa muy sencilla, y es que eh, el periódico norteamericano era un periódico progresista, estaba, era, estaba en contra de la esclavitud, estaba en, era, eran furilistas, eran, eran, eran, eran progresistas dentro de que cabe en la industria, el, el movimiento de es, Estados Unidos en aquella época. Y el periódico ese estaba muy interesado por lo que pasaba en España debido al tema de las colonias en, Estados Unidos, en, en, en Latinoamérica. ¿no? Era un poco el, el tema. Porque Estados Unidos se había hecho con Utah, con Nuevo México, y estaba pendiente de qué pasaba en la política española para, para saber qué, qué podían hacer ellos. ¿no? Entonces el tema está... Aunque a Camar eso le, le, le jode mogollón porque no quiere hacerlo, pero al mismo tiempo se ve obligado a, a hacerlo. Y entonces es ahí... Cuando eh, empieza a, a escribir sobre, sobre España. ¿Vale? Entonces, su entrada a la escritura, dejando al lado de lo cultural, su entrada a la escritura pues, sobre España es eh, por una especie de obligación económica y alimenticia. ¿no? Es, es, el, es el inicio, entra por ahí. ¿no? Y, eh, porque de hecho, él eh, de España no espera, no espera gran cosa, políticamente hablando. España para él no era una cosa muy importante en esa época y en principio él no tenía una idea muy clara de lo que pasaba en España, no tenía mucha idea de lo que pasaba en España, tenía una idea de España, muy idea del romanticismo, muy idealizada y no sabía muy bien lo que pasaba en España. Pero acepta, acepta y eh, lo que lo que ocurre a, a posteriori es muy curioso, porque él, lo que vemos en los artículos es que, si le, le, le, os cuento un poco las partes del libro, si leemos los primer, el primer artículo, el segundo artículo, son artículos súper fríos. Son artículos eh, en los que Marx lo que hace es resumir lo que leen los diferentes, diferentes periódicos de Europa y hace un resumen para mandarlo a, a Estados Unidos. Lo contaba antes, él no escribe en inglés. Entonces él escribe en, en alemán, se lo manda a Engels, obviamente. Engels lo traduce en inglés y se lo vuelve a mandar a Marx y Marx lo manda a Estados Unidos luego él escribe, empieza a escribir en inglés se lo pasa a Engels para que se lo corrija y ya finalmente escribe él directamente en inglés sin, sin ese filtro de Engels, ¿no? Engels siempre es una figura tutelar en todo, este, en todo este proceso, bueno pues el tema es que él empieza a escribir sobre España y al principio no tiene mucho interés por España pero uno empieza a ver que empieza, pues es decir, que empieza a venirse arriba y entonces cuando empieza a estudiar lo que pasa en España, lo que cuando empieza a estudiar el impulso revolucionario español, lo que llama el impulso revolucionario español, empieza a alucinar. Empieza a, a, a estar encantado sea, con estudiar España. Empieza a estudiar España, empieza a leer sobre España y empieza a darse cuenta de que España tiene un potencial revolucionario y una, una historia revolucionaria que no ha sido desarrollada ni, ni, ni teóricamente, obviamente, ni por el pueblo español. ¿no? Entonces, se queda obsesionado y empieza a estudiar profundamente lo que, pasa, lo que pasa en España ¿no? de hecho, si la cita que os leí antes de, de Marx diciendo que mis ratos libres estudio español es de mayo del 54 ahora os voy a leer una de septiembre ¿vale? en cuatro meses el cambio en Marx dice mi principal tema de estudio o sea, antes eran mis ratos libres ahora dice mi principal tema de estudio es ahora España hasta el momento y básicamente en fuentes españolas He estudiado las épocas de 1808-1814 y de 1820-1823. Llego ahora al periodo de 1834-1843. Es una historia bastante confusa. Es verdaderamente difícil dar con las causas de los desarrollos. En todo caso, había empezado a tiempo con Don Quijote. Eh, claro, lee en lee español. De hecho, llena eh, cinco cuadernos, nada ¿no más, cinco cuadernos sobre España. A, a partir de 37 libros que lee sobre España, que sepamos, eh, y la mayoría leídos en español. O sea, leía en español eh, y en inglés, y iba haciendo su composición del lugar de lo que estaba pasando, de lo que estaba pasando y sucediendo en, en España. ¿no? Eh, os voy a comentar, pero antes, me acuerdo antes, una cosa alucinante de, de, de que pone la gallina es cuando él describe y señala los tres elementos que necesita España y que los revolucionarios piden, y que el pueblo pide, en 1854, cambio en la ley electoral, fin de la corrupción, ¿vale? y libertad de prensa. ¿vale? O sea, él ve problemas en la prensa, en la corrupción, y en la ley electoral. ¿vale? En 1854 había los problemas nucleares del, del, del Estado español, en ese, en ese momento. Es muy curioso cómo lo ve. Bueno, él entra... Fue una cosa que se llama la bueno una cosa es pues una cosa un proceso que se llamó la bicalvarada ¿vale? la bicalvarada fue un, una revolución un proceso revolucionario en España en 1854 en el que los militares dan un golpe de estado encabezados por O'Donnell no era una revolución más o menos liberal pero se da cuenta a O'Donnell que para triunfar no puede ser solo una revolución militar sino que tiene que, que el pueblo tiene que apoyarla porque si solo los militares no. entonces acepta las, las, las ideas del pueblo, ¿no? Est, que son estas, ¿no? El fin de la corrupción, no sé qué, entonces hace suyas, y entonces cuando empieza el famoso bienio progresista del 54 al 56, que a Marx le interesa mucho, pero claro, son los propios revolucionarios del 54 los que luego dan el golpe de Estado en el 56 para instalar otro, otra otra vez en la dictadura, pero bueno. Es una cosa que a Marx le alucina, porque una cosa que alucina Marx y que está presente en el libro, evidentemente es el problema de España, y por eso el título del libro que he puesto, el problema de España con la revolución. ¿vale? ¿Por qué España, dice Marx en varios momentos, por qué España es incapaz de hacer una revolución? ¿Vale? Hay un momento dado muy interesante que es el primer, cap, el primer artículo teórico serio importante de Marx sobre España, es uno dedicado a Espartero, y en el que afirma, España ha sufrido todos los males de la revolución sin adquirir robustez revolucionaria. ¿no? Porque lo que lo deja asombrado a Marx de España es que en España un impulso revolucionario del pueblo tremendo. Entonces, ese impulso revolucionario del pueblo está ahí. Lo que pasa es que dice que la burguesía que estaba ahí es capaz de manejar los tempos de las revoluciones. Y entonces, cuando hay elecciones, ha pasado tanto tiempo que la gente se cansa y vota a los conservadores. ¿Vale? Es decir, dice que no, no, no ha sabido la... No, no, España no ha adquirido la moda. La, dice, no ha adquirido la moda francesa de empezar y acabar una revolución en tres días. Que cuando empiezan las revoluciones, la cosa luego se empieza a desinflar y cuando llega el momento ya no funciona. Entonces, que España tiene impulso revolucionario, pero dice que no tiene robustez revolucionaria. ¿no? Y a partir de esa idea es cuando él empieza lo que es la segunda parte de, de, de los textos que, que están aquí. ¿no? Que son los textos... la primera parte son textos sueltos, que él eh, escribe para el periódico textos más o menos breves sobre España, sobre la, la corrupción en España, sobre la, los reaccionarios en España, ¿vale? sobre cómo España eh, hay, hay, incluso hay una, m, m, de datos, no sé cómo logra Marx pero hay un momento en el que hay una gráfica una, una, sí, unas tablas que están en el libro sobre el presupuesto de España como país, ¿no? lo que gasta en cada cosa y le la sombra el... el lo mal que está estructurado España a nivel de presupuestos, ¿vale? lo, mal que geste, o sea, lo mal que gestiona España sus propios presupuestos, ¿no? es, decir, bueno, lo tiene, es la primera parte de los textos. ¿no? Luego la segunda es cuando él decide y propone al periódico Nobel, a New York Daily Tribune le propone hacer una serie completa sobre España que se va a llamar La España Revolucionaria, porque él se da cuenta cuando escribe los textos sueltos de que hay algo más en España que no ha sido estudiado. Y entonces, en la España revolucionaria lo que hace es un análisis desde 1808 ¿vale? hasta eh, 1823. ¿no? Es decir, eh, eh, trata de hacer una especie de genealogía, ¿vale? de por qué España llega donde llegue y cómo está. ¿no? Y entonces hay cosas muy interesantes porque se da cuenta de la oportunidad perdida que fue la guerra de la independencia. Él dice, porque claro, los liberales y la gente más progresista de, de, de, de España veía la oportunidad en echar a los franceses, no solo echar a los franceses, sino echar a los borbones también. Era como, como todo a la vez. Venga, vamos a lograr las dos cosas, acabar con unos y acabar con otros. ¿no? Y como los, los, lo, los liberales no supieron entender al pueblo español, no, no supieron convencerle. ¿no? Porque él admira mucho la, el momento muy curioso en el que él... Eh, eh, admira mucho la Constitución de 1812 cree que el, el, la, la Constitución de 1812 de Cádiz estaba la oportunidad para, para hacer un cambio y como los liberales no supieron transmitir todo eso, ¿no? por ejemplo pone muy bien a, a Jovellanos ¿vale? lee, lee mucho a Jovellanos, le fascina a Jovellanos pero claro, dice Jovellanos es un, es un reformador bien intencionado dice. pero no es un revolucionario, Entonces, a España le faltó ese, dice que le falta ese, ese, ese impulso ¿no? son cosas curiosas que están en el libro, y voy, comentándolo luego voy a... Luego hay una cosa muy curiosa de Marx, que es cómo analiza España. ¿no? Y hay una cosa que es muy curiosa que él la llama el despotismo oriental. España es... Eh, él la llama que su forma de gobierno es despotismo oriental. Porque él dice que se parece mucho a Turquía en aquella época, y a otros sitios, porque eh, retrocede en la historia de España, es decir, la verdad es que estudia la historia de España profundamente, y se da cuenta de una cosa que hizo Carlos V. Y de Carlos V, al revés de todos los eh, monarcas absolutistas de Europa, pasó, por, pasó, no le interesó lo más mínimo, organizar España como país. Entonces, lo que, en lugar del de resto de, de monarquías absolutistas que tendieron a eh, estructurar los países, tendieron a organizar los países con un núcleo central y organizar tal, Carlos V lo que hizo es delegar el poder a ayuntamientos y provincias. ¿Vale? Es decir, que mientras no meten problemas, yo les dejo hacer lo que les gano. ¿no? Y más cuenta que la sombra, por ejemplo, la sombra muchísimo, que había, había provincias en España que tenían monedas diferentes. En España hubo un momento en España que había monedas diferentes dentro del país, o que, o que había ejércitos en cada comunidad diferentes. Es decir, había completamente. Lo que llaman, cada, cada zona tenía sus propias formas de. de y la sombra a Mars esa, esa, esa, esa cuestión. ¿no? Y lo llama despotismo oriental. Entonces, claro. Al no al organizar, eh, eh, eh, dice lo, eh, lo que le asombra a Marx, por eso digo lo de 1808 cuando lo, lo, la, la invasión francesa, es que cuando Napoleón eh, conquista el poder, cuando Napoleón eh, deja en Francia a Fernando VII, cuando la otra movida y tal, Napoleón pensó que si controlaba la corona, controlaba, el est controlaba los reyes, controlaba el Estado, ya estaba todo dicho, ya, estaba, ya, ya controlaba España. Entonces, dice Marx, la, la sorpresa que se dio a Napoleón es que el Estado era una cosa y el rey era una cosa y el pueblo era otra, es completamente diferente. Entonces, la, la, la respuesta de Marx fue que la gente los, en las diferentes provincias se organizó para luchar contra los franceses. ¿no? Y, y ahí dice Marx que ahí estaba el impulso revolucionario del pueblo español que luego los liberales no supieron eh, eh, desarrollar. ¿no? Entonces, él analiza esas esas, esas esas ideas. ¿no? De, de, de, de, y... Mm, más, bueno Hay más, más ideas que son muy interesantes de, de Marx, él va los procesos revolucionarios, luego, en el siguiente, luego, después de acabar ese estudio sobre España, que se llama la, la, la España revolucionaria, dos años después, escribe eh, eh, la revolución en España, en España revolucionaria y luego la revolución en España. Y ahí escribe cuando, el, durante el bienio progresista, entre el año 54 y 56... Eh, O'Donnell, que había sido el revolucionario guay, por decirlo así eh, da un golpe de Estado porque una cosa que le sorprende a Marx es y que él veía que era necesario para que España hubiera la revolución era que es que todas las revoluciones en España hechas por la burguesía y por los militares tenían una cosa que era intocable que era la monarquía había mucha revolución pero todos tenían como pacto que a los reyes no se les tocaba ¿no? Quida, dice, quitando en Cataluña, dice Marx, en, en Barcelona, que había la clara idea de que había que, eh, eh, te entonces muy claro que lo, el camino era la república, en España, en el resto de España, las revoluciones siempre se vertebraban en torno a la monarquía. Es decir, la monarquía no se toca. De hecho, en un momento Marx, Marx tiene mucha ironía, muchos momentos, dice, el único modo que veo, dice, que en España haya revolución, es que los revolucionarios obtengan la corona. La única forma de hacer revolución en España es que un revolucionario quede a ser rey. De esa forma, puede haber revolución, porque no veo otra forma que en España puede haber, ¿no? Y está constantemente muy atento, muy muy atento a lo que a lo que sucede y a lo que pasa en, en España, ¿no? Y luego eh, luego hay más textos, que los textos que hemos introducido nuevos, por ejemplo, hay unos textos que analiza... Hace una cosa ¿no? sorprendente, ¿no? Él se coge las traducciones que hay en, en, en Inglaterra de las sesiones del Congreso en España. Y se las, las, las estudia y las analiza, ¿no? Y dice, bueno, es pues muy curioso que le estaba metiendo los discursos de los políticos en España, a lo que decía Narváez, a lo que decía Odone, a lo que decía el otro, o sea, lo analiza todo y, y trata de reflexionar sobre, sobre, sobre esos temas, ¿no? Y un poco las partes. Yo lo que quería, para no enrollarme demasiado, era leeros algunos fragmentos del libro... Para que veáis un poco cómo escribe que Marx sobre, sobre España. ¿no? He eh, eh, eh, recopilado uno para que veáis un poco estas ideas que he comentado. ¿no? Dice, cuando él se viene arriba con España, dice: No es exagerado afirmar que no hay, no hay en estos momentos zona alguna de Europa que ofrezca al observador reflexivo interés tan profundo como España. ¿Vale? En el momento de que para él España era el lugar con más interés para pensar la, la, la revolución entendida como desde el punto de vista del pueblo, ¿no? como, como lugar, territorio, como magma desde el cual el pueblo puede, puede desarrollarse. ¿no? Y dice, España ha sufrido todos los males de la revolución sin adquirir robustez revolucionaria. Y luego dice, ello no debe sorprender. ¿no? España no ha adoptado nunca la moderna moda francesa tan al uso en 1848 de empezar y terminar una revolución en tres días. Sus esfuerzos en este terreno son complejos y más prolongados. Es decir, el problema de España es que, los luego lo luego un momento dado, los revolucionarios quieren quedar bien con todo el mundo. ¿Vale? Es un poco lo que, lo, que, lo que vais a ver que luego dice Marx. El problema de los revolucionarios en España es que quieren quedar bien con todos. Y Entonces, claro, eso genera muchos, muchos problemas al espíritu revolucionario. ¿no? Luego aquí cuando habla de corrupción. ¿no? Dice cuando se, utilizó, cuando se realizó la inspección de, las ca, de la caja de obras públicas, de las cajas de ahorro de aquella época en vez de justificantes de obras realizadas se hallaron recibos de favoritos de la corte ¿vale? es decir, todos trincaron ¿vale? la corrupción era muy extendida en las camarillas ¿no? dice eh, cuando cuando Napoleón se da cuenta de que España no, eh, de que España no era el rey que España era el pueblo es, esa, esa disfunción a Marx le asombra mucho porque como la idea de que en otros sitios si, si tú controlas la corona el pueblo se va a rendir entonces, lo que pasó es que cuando, cuando Napoleón toma el poder, los, los únicos que se rinden, digamos, al poder de Napoleón son las clases altas. Las clases bajas no, sé, no, sé, no, no, no, no entran por el arco. Napoleón se llevó la fatal sorpresa de descubrir que si el Estado español había muerto, la sociedad española estaba llena de vida y cada parte de ella rebosaba capa, capacidad de resistencia. ¿no? Un poco esto que le, la sombra de, de España, ¿no? Eh, dice, hay que observar que el primer movimiento se originó espontáneamente en el pueblo mientras las clases superiores se sometían pacíficamente al yugo extranjero Co cosas curiosas, por ejemplo, esto cuando está hablando de los años 50 dice, prevalecen las provincias ¿vale? frente a, frente a la capital dice, una saludable anarquía se han constituido juntas que actúan en todo el país dictando decretos en interés de cada localidad aboliendo la una el monopolio del tabaco y la otra el caravamen de la sal. Los contrabandistas operan en gran escala y con la mayor eh, eficacia, pues son la única fuerza que nunca se ha desorganizado en España. En Barcelona, las fuerzas militares chocan entre sí o con los obreros. Este, este anárquico estado de las provincias es de gran utilidad para la causa de la revolución, pues impide que ésta sea ahogada en la capital. La idea de que en España no había un, no había un centro, ¿no? Una cosa que dicen muchas, muchas veces es que en España le sorprende a Marx, el poder está en todas partes y en ningún sitio. ¿vale? Es decir, porque atacaba a Madrid, pero salía Asturias. Ataca, es decir, no había un sitio, no había una centralidad. Entonces, eso, ese, ese elemento a Marx le interesa mucho para, para estas ideas que él trata de, de, de desarrollar. Es lo que decía esto, ¿no? Es decir En último término, la Revolución Española fracasó por su esfuerzo de por ser y permanecer legítima y respetable. Es el problema de, de, de, que ve en España, ¿no? la idea de, de estar ahí, ¿no? O esta cita que a mí me alucinante. En España, todos los partidos, con igual obstinación, se dedican a arrancar del libro de la historia nacional todas aquellas hojas que no hayan sido escritas por ellos. De ahí, estos repentinos cambios, estas monstruosas exacciones, esta ser interminable e interrumpida de contiendas. Es decir, la idea de, de los partidos políticos en España. ¿no? Es decir, para, haber, para haber tenido éxito, la propia revolución debería haberse presentado como pretendiente al trono. Esta idea. Una idea que tiene Marx muy interesante y es que eh, ahora la voy a leer porque creo que es interesante para. No he pensado pero la voy a leer. Es la idea de que en España no hacemos revoluciones sino abortos revolucionarios. Dice España. Dice Marx. ¿Vale? España las revoluciones son abortivas. Es decir, empiezan y mueren. ¿Vale? Son no hay, la, en, en, en varias veces, ¿no? Incluso habla de eh, abortos revolucionarios, constantemente. ¿no? En un momento dado, eh, el principio, es lo encuentro, de, del texto sobre Espartero, pues que es muy interesante para, para entender algunas figuras incluso de, de, de la actualidad. Y dice, una de las peculiaridades de las revoluciones, si refiere quiere España, consiste en que el momento mismo en que el pueblo parece estar a punto de dar un gran paso e inaugurar una nueva era, Sucumbe a ilusiones del pasado y pone todo el poder e influencia tan costosamente conquistados en manos de hombres que representan, o se supone que representan, el movimiento popular de una época ya terminada. Espartero es uno de esos hombres tradicionales que el pueblo acostumbra cargarse a cargarse de las espaldas en los momentos de crisis sociales y como el perverso viejo que hundía obstinadamente sus piernas en torno al cuello de Simpatel Marino, son luego muy difíciles de descabalgar. El problema que tiene España no solo con las revoluciones, sino con aquellos que se creen a sí mismos eh, personajes revolucionarios. Y luego voy a acabar ya con eh, alguna cita muy, muy, muy curiosa de, por ejemplo, un problema que tienen las revoluciones en España, que viven en un círculo, o los intentos revolucionarios que viven en un círculo vicioso. ¿no? Este es el círculo vicioso en el que están condenados a moverse todos los gobiernos revolucionarios abortivos, ¿vale? como es España, ¿no? España es Revolucionariamente siempre es abortiva, porque nunca acaba de dar a luz la revolución. Dice, reconocen como obligaciones nacionales, los revolucionarios, las deudas contraídas por sus predecesores contrarrevolucionarios. ¿Vale? Adquieren, o sea, toman las deudas pasadas. Para poder pagarlas, tienen que seguir con los viejos impuestos y contraer nuevas deudas. Para poder llevar a cabo nuevos empréstitos, tienen que organizar el orden. Y es decir, tienen que tomar ellos mismos medidas contrarrevolucionarias. Y así el nuevo gobierno popular se transforma finalmente en servidor de los grandes capitalistas y en opresor del pueblo. Es decir, como los es que intentan hacer la revolución, quieren quedar bien con todos, lo que hacen es endudar, tomar cosas de los anteriores, y entonces de tomar cosas de los anteriores tienen que tomar medidas contrarrevolucionarias y al final es que son revolucionarios acaban oprimiendo al pueblo. ¿Vale? Es decir, es un proceso que él ve que está destinado dentro del... De, de, de, no lo dice sino no no el es espíritu español, pero que está ahí eh, metido. ¿no? Por eso él dice que la Revolución Española fracasó por su esfuerzo de ser y permanecer legítima y respetable, ¿no? que es lo que decía, contaba antes. ¿no? Bueno, y él pone, bueno, no, no voy a extenderme más, él pone muchos ejemplos de cómo en España existe constantemente, y él acaba, él acaba así, él acaba el texto afirmando que en España, dice, yo creo que en España cuando llegue la próxima revolución, España esté preparada, porque en el año 56, dice, porque tiene todas las, las papeletas para jugar un papel importante en Europa como proceso revolucionario pero el primer proceso, el primer paso evidentemente de sostiene es eh, que los revolucionarios tengan en cuenta que lo que hay que acabar es con la monarquía Entonces, el primer paso evidentemente es la república Entonces, él considera que en España existe esa idea el problema es que la burguesía sabe manejar los tempos de las revoluciones para convertirlas en abortivas y que los revolucionarios porque los burgueses saquen partida de la revolución frente al proceso revolucionario. ¿no? Entonces hay un proceso ahí de... Los, por ejemplo, una cosa muy curiosa que él destaca, y es que mm, muchos de los movimientos políticos revolucionarios parten de los militares, y como en un momento dado los militares están muy cerca del pueblo. ¿vale? Entonces él considera que el, el ejército es un territorio muy al daño al pueblo, y hay un momento dado, ya en los años 50 y 60 del de siglo XIX, en que eso, en que eso eh, falla, y entonces el pueblo se queda aislado. Como que el ejército abandona el pueblo, pero los procesos revolucionarios primeros había mucha cercanía entre el ejército y el pueblo. Entonces, al perder esa cercanía, el proceso revolucionario pierde, porque al no tener el ejército de su propio lado, es muy difícil llevar a cabo los, los procesos eh, revolucionarios. Por eso ¿no? digo que es muy interesante el libro en la medida en que, yo ha sido un trabajo duro, pero he aprendido muchísimo de la propia historia de España. Porque él se da cuenta de que, que, que España tiene esa capacidad, pero tiene ese problema que, que es, no lo dice así, pero yo creo que el problema que tiene España es que no se cree a sí misma capaz de llevar a cabo un proceso real revolucionario. Porque tiene muy en cuenta, digamos, no, no el que dirán, pero sí el, el, el, el, el tratar de que sea todo muy tranquilo. ¿no? Entonces eso a, a Marx le pone muy nervioso que en España no haya esa capacidad. El, el único sitio donde él ve esa posibilidad... Lo decía en varias ocasiones, es en dos sitios: lo saca sí, en Asturias y en Barcelona. ¿no? Decir, que en Asturias sí que ha habido unos procesos revolucionarios muy fuertes, en el B y en, y en Barcelona. ¿no? Y que él espera que entre esos núcleos haya una posibilidad de cambio. ¿no? Y bueno, son muchas más cosas que tenía que apuntar, pero tampoco quiero, mejor es quizá que, que hablemos y que, y que, y que analicemos. Bien. Muchas gracias y, y si queréis preguntar. <risa> Quieres comentar o preguntar o... Hablas de, de lo del impulso revolucionario y de la falta de, de una robustez ¿no? de, de la revolución Entonces, haciendo un poco de política ficción ¿no? sí. 80 años después después de 1856 ¿no? 80 años después yo creo que en la guerra civil española sí. es lo mismo ¿no? que que que cada región, sí. pues era distinto, ¿no? Lo uh -huh. que pasaba en Euskadi, sí, sí. O en Cataluña, en Cataluña. Sí, pero las milicias nacionales, habla de las milicias nacionales, que las milicias nacionales eran las, los ejércitos de cada provincia. O sea, cada provincia tenía su propio ejército. Es muy sí, curioso. Pues, por otro lado, incluso entre los revolucionarios, o bueno, los republicanos, por un lado iban los anarquistas, los comunistas, que uh -huh. me ha recordado por lo que ha dicho, uh -huh. a lo que se vivía después. Claro, él, él, lo que ve, él lo que ve, es lo que ve es que en España obviamente no hay un movimiento, por eso contaba antes, no, cuando, las cartas entre entre Engels y Pablo Iglesias son muy curiosas porque están constantemente tratando de organizar el, el, el movimiento obrero en, en, en España, que claro lo cuenta un momento. En España no hay un proletariado como lo podía ver en Francia o como lo podía ver en Inglaterra. Aquí todavía todavía era mucho más era muy diferente pero él veía que era necesario, que se y él ve, ve en Barcelona esa, ese punto de posibilidad de cambio, porque sí que estaba más industrializada, ¿no? incluso en Asturias, ¿no? que había ve más, más posibilidad, pero claro, él, él veía que había esa falta. ¿no? Y otro, otro miedo, en, en este libro no está, lo cuenta, eso lo cuenta Engels, el problema es que cuando se empieza a instaurar en España los movimientos, aquí al principio tienen mucha más fuerza los vacunistas que los masistas. Y entonces, eh, ahí ya en los años es, es, 70, 80, del 19, ya más o sobre España, eh, eh, hay un choque ahí muy fuerte entre muy, los vacunistas, tienen mucha más fuerza los anarquistas que los socialistas, ¿no? y ahí hay una, una pugna importante. Pero claro, él veía que, que, que a España, y eh, él, eh, él, él le dice muchos otros libros, en España el problema es que no había un movimiento burgués liberal. Consciente de las, de las posibilidades revolucionarias. Es decir, si hubiera, él ve, el único personaje que él pone un poco bien y que en me momento dice, qué pena que no hubiera más como él, es Jovellanos. Pero Jovellanos ya era muy mayor y él, él admira mucho las reformas y es lo que pretende Jovellanos, pero claro, le ve, es un reformador bien intencionado, no es un revolucionario, pero, oye, eh, comparado con Florida Blanca y con toda la peña que había en España, uff, es, es tremendo. Si hubiera más como jovellanos, si incluso con un poco más de ímpetu, porque claro, lo que, lo que él cuenta es que cuando la constitución de 1812 se intenta imponer en España, hecho es un poco más tarde, bueno, Fernando VII la leoparda, pero bueno, sería otra parte. Eh, el pueblo, según cuenta mal el pueblo se pensó que la constitución iba a aliviar todos sus males. Que cuando se, si se aceptase la constitución de 1812, todo iba a cambiar. Entonces el pueblo, al ver que, que eso no pasaba de hoy para mañana, pues claro, no quiso saber nada de la Constitución ¿no? es decir, él ve fallos ahí que no sabe muy bien tampoco el cómo interpretar muy, muy, muy interesantes de, de, de la propia historia de España ¿no? No, pues, eh, a, Lo que has citado antes eh, sí. sobre Carlos Gite, bueno, sobre sí. los Habsburgo sí. eh, yo creo que Marx ve como una especie de, de, de déficit o de fallo de cada lectura en especial el que no hayan sabido articular un estado claro. más centralizado para él, sí, sí, eso, es... eso representa una rémora. No, él, él lo ve como una oportunidad y como una rémora. Es decir, él, a él le extraña que España, que Carlos V, hiciese eso. ¿no? Porque en un momento dado dice, Carlos V se carga, se carga digamos, eh, eh, muchos elementos de, la, de España como tal, pero cede mucho poder y hacer a los ayuntamientos. ¿Eh? Muchísimo poder a los ayuntamientos. En un momento dice más, mientras mientras, mientras, mientras no, no me toque las narices, dice Carlos V, que hagan lo que les dé la gana. Dice, mira, es así. el despotismo presentaba caracteres diversos en las distintas regiones de, de, de España. A causa de la arbitraria interpretación de la ley general por virreyes y gobernantes. Pero a pesar de ser despótico, el gobierno no impidió que existieran en las regiones los varios derechos y costumbres, monedas, estandartes o colores militares. Ni siquiera sus respectivos sistemas fiscales. Cada región tenía sus moneda, sus sistemas fiscales, su propio ejército. El despotismo oriental no ataca el autogobierno municipal, sino cuando éste se opone directamente a sus intereses. Permite muy gustosamente a estas instituciones continuar su vida mientras dispensen a sus delicados hombros de la fatiga de cualquier carga y le ahorren la molestia de la administración regular. Es decir, mientras no me molesten, que los ayuntamientos tengan su ejército, su propia ley fiscal, su propio reglamento, su propio... a mí mientras no me molesten, claro, eso, claro, Carlos V no lo pensó a futuro, evidentemente, pero más considera que esa era la, la oportunidad para introducir la república, para posicionar por lo menos los procesos, entrar por ahí en los procesos revolucionarios. Por eso él, cuando dice que la oportunidad perdida fue en 1808, cuando el pueblo, digamos, los liberales más progresistas y el pueblo se unieron. Se unieron para luchar contra los franceses. Y hubo unidad del pueblo, de, tanto de los burgueses liberales como del pueblo, no ya de las grandes clases, pero sí de los burgueses liberales y el pueblo, para luchar contra los franceses. El problema fue cuando se fueron los franceses, que chocaron. Entonces, dice que si los liberales hubieran sabido gestionar mejor ese proceso y haber entendido que no solo era acabar con Napoleón, sino que era acabar con los Borbones, o sea, si hubiera sabido transmitir todo eso a vista del proceso revolucionario. Y él ve la oportunidad perdida justo ahí. Yo creo que sobre la primera república de... De española y luego sí. el movimiento cantonalista sí. que se produce en ella y eso. Sobre esto escribe... Marx? no, marzo, marzo no, o no escribe, Es muy Engels. curioso. Engels escribe sobre... En Marx sobre la República, en la, la primera República no escribe. Sí, eso. Que es, sepamos. Es que, es eh, que idea Engels sí, pero que... Porque, Engel, a ver, Engels era un personaje eh, estratégicamente diferente. Porque Engels, si, eh, lo sabemos por el epistolario, las cartas que se cruza Engels con los socialistas españoles son muy interesantes porque lo que está haciendo Engels de Londres... Eh, o desde Manchester es escribir a los eh, socialistas españoles en un español muy curioso, ¿vale? porque aprendes y escribes. Es que no, Pablo Iglesias y esta gente no lo leían en inglés, entonces escribe en español, escribe en español, y es organizar el sistema. Y Engels sí que escribe sobre. O sea, está muy atento a, a la Primera República y le, le pregunta. A los socialistas le ¿y ¿qué pasa en España? Pues mandadme información, mandadme periódicos, ¿no? Porque la idea era que mandaran periódicos. Pero sobre la República no, no. Que si sí, vago no, no escribió. No, esa, esa idea es la que tenía sí, que era solo en eso. No sé qué veis. No es puede ser porque es un interés. Sino que en marzo en aquella época, en la época de la Peña República Española estaba comprometido quizá un tanto bajo de moral, los efectos de la primera mm. comuna en Francia sí. y, y aparte la época, las últimas décadas de su vida fueron bastante... Tuvo un problema de, sí. Bastante difícil salud. Sí. De forúnculos. Sí. Tiene forúnculos, <coughs> hay una biografía muy chula sobre Charles Wynne, sobre los forúnculos de, de Marx, por todo el cuerpo que... Murió en el 83. Max. 83. Mm. Y, mm. Sí, pero vamos que la vida de Marx luego fue, si tuvo sus y por ejemplo, él, él nunca estuvo en España. ¿Vale? Marx nunca, nunca, jamás visitó España. Pero sí, por la forma, su yerno, que estaba casado con Laura, creo que era, eh, huyen de la Comuna de París y huyen de la Comuna de París hasta hacia España. Y entonces es la, el, el yerno de Marx es el que entra en contacto con los socialistas españoles y a través de él con Marx y con Engels. Con, con pero vamos bueno, lo, lo que llama, llama mucha atención a mí por lo menos me ha llamado la atención y es un poco lo que acabo de comentar también es la, la, la, lo inquietante de, de, de la actualidad de muchas de las, de las ideas de Marx no que, que alucina porque claro él entra directamente señalando una cosa que le llama muchísimo la atención es la cantidad de corrupción que hay en España y cómo la corrupción es, es, es es estructural en España, es decir, como la camarilla, como todos los, los, todo el sistema español está pensado para ser corrupto, o sea, no está pensado para, sino para ser corrupto, cómo ser, como ser más eficientemente corrupto, es un poco la, la idea que tiene Marx de, de, del gobierno, del gobierno, de los gobiernos que suceden en España, ya sean progresistas, liberales, moderados, cualquiera sea, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿Cómo está estructurada España para y asombra ¿no? ver eso y, y, y el tema de la ley electoral, ¿no? que es una cosa que, que a él le, le fascina. Es curioso cómo el, la forma de producirse de la riqueza en España con la, el sistema económico-político ya está en proceso de cambio a mediados del siglo XIX, pero que era un sistema que había neo extractivista, eh, tenía un gran imperio, eh, había riquezas que, venían, que eran obtenidas... Eh, en, en forma de múltiples monopolios y sí. con grandes ventajas, donde no había eh, bueno, estaba el mercantilismo de aquella época eh, explotaciones eh, con concesiones no había una riqueza que llegaba fácilmente a, a la metrópoli, a España eh, y se canalizaba a través de unos, unos pequeños medios pero no se, no había eh, una riqueza que se generara de un modo similar a otros países del contexto europeo que no tenían esos eh, imperios que explotar lo cual quizá nos hace pensar que nunca han tenido necesidad de, en la época del Imperio Absurgo y el y Comienzo de los Borbones, y quizá después tampoco porque Cuba sigue existiendo claro. uh, como colonia hasta el 98 y era una gran fuerte, sí. fuente de riqueza para sí. el Estado español, nunca llegó a haber una necesidad de crear una gran administración estructurada eh, para, para grabar cada sitio donde se generara riqueza, al margen de que estuviera, hubiera un mayor o menor desarrollo capitalista, en aquella época, en el resto del estado. Entonces, sí. ese modo de actuar que puede parecer más del antiguo régimen de una monarquía medieval que, que adoptó el primer Asburgo en España, eh, luego se prolongó gracias al imperio. Y, y también de ahí puede proceder parte esa, esa, esa autonomía que tuvieron los territorios. Eh, Creo esa, esa dinámica de bueno de de equilibrios que, que, que hicieron imposible esa revolución de tres días no. que, que finalizara eh, en España en la revolución burguesa que realmente no hubo nunca una revolución liberal en España no. en el siglo XIX claro. completa es, es un hecho él llama, llama la atención por ejemplo el hecho que le llama la atención que hubo un momento en el que casi entran en, en guerra Málaga y Granada en mitad, en mitad de la revolución, de, de la guerra de independencia claro como Málaga y Granada tienen sus propios ejércitos hubo un momento en el que casi entran en guerra entre Málaga y Granada o sea, Eso le llama mucha atención de, de cómo España. No, claro, él alucina cómo, cómo España sobrevive, ¿no? Porque es, es un territorio que es ingobernable, porque, porque, porque no. Como dice, ¿no? España, ¿dónde está España? En todos los sitios y en ninguno. Dice, ¿qué es España? Pues está en todos los sitios y en ninguno, porque no hay un no hay lugar ¿no? de, que sea España como tal. El alucina. Claro, y él ve ahí también la oportunidad de, para hacer la revolución. El hecho de, de, de, de levantamientos, ¿no? Pero claro luego es complicado por, por, por, por ejemplo el, el tema del ejército ¿no? que incide mucho en esos temas Que yo, hay, hay momentos en los que habla mucho el ejército que yo supongo que esté metido en la mano de, de Engels cuando habla del de sistema del ejército español y, y etcétera, etcétera ¿no? no sé si quieres preguntar si se ha quedado algo, algo en el aire Javier, si se ocurre alguna cosa que haya quedado ahí Alberto, a sí. mí me sorprendió cuando cuando hablas, cuando él empieza a estudiar español y, uh -huh. y se sumerge directamente en el Quijote, uh -huh. había una cosa un poco más uh -huh. sencilla, y, y, y le comentaba, comentaba una carta que ha llegado al Quijote a tiempo. Uh -huh. y, y pensaba que a lo mejor eh, un especialista en el estudio económico, uh -huh. lanzado al ensayo sociológico, iba a, a obtener algún tipo de conclusión. Que, que definiese un poco la razón de ser de, de, de este carácter que, como decía Miguel mm. antes, quizá no exista, pero, mm. pero sí que parece que tenemos unos rasgos sí. comunes, ¿no? que compartimos unos con otros. Mm. Y eh, es, este país de, de, además estudia la literatura barroca, mm. del Quijote sí. este país de Hidalgos, mm -hmm. creo que debe mucho precisamente a la relación que ha mantenido históricamente con, con los distintos monarcas ¿no? uh -huh. en, en los distintos territorios, ¿no? monarcas sí. digamos estatales y, y con los viejos de novia autonómicos sí. eh, quizá esa sea un poco la causa también de que, de que las revoluciones en España no, no, hayan, eh, no hayan tomado cuerpo, no hayan triunfado finalmente porque creo que aquí se, se le, la consideramos en general, uh -huh. hablo sí. en general Incluso me meto yo también, ¿no? Uh -huh. o sea, no parece que hablo de una cosa genial que, no uh -huh. eh, que realmente ellos pintan más de lo que han pintado. Uh -huh. Cuando lo que han hecho ha sido dar pequeñas libertades en pequeños, eh, pequeños ¿Te refieres a los televidentes o los...? A, sí, sí, a las uh -huh. provincias, sí. para que ah. se organizasen a su manera, entonces, claro, tú te debes a quien te da esa libertad. Claro, sí, de sí. De alguna manera. ¿no? Sí, sí. En la, en la, eh, ah, lo primero es que te queda puntualizar que Mars aprende, aprende español y es alucinante. O sea, porque él tenía... Él aprende español, él realmente aprende español porque sabemos para leer a Calderón. A él, a él le fascina a Calderón de la Barca. Es lo que más le, le fascinaba. de tal. Y le aprende español supuestamente para leer a, a Calderón, que es lo que lee. Y sabemos que él, por ejemplo, por las noches, el biógrafo lo cuenta, a sus hijas les leía todas las noches por Quijote o Calderón, o tal, sí, que, que incluso leía en español. O sea, que, que a saber cómo lo leía, pero vamos que... Porque en aquella época no había academias para aprender español. Yo iba a la biblioteca y con diccionarios aprendía como, como no sé cómo bien aprendía, pero aprendió. Así que en el sentido, hice un esfuerzo brutal para comprender España. No solo comprender España leyendo libros en inglés o en alemán sobre España, sino que tomó la decisión de, para, para saber sobre España, no me, no me basta con leer libros sobre España, tengo que aprender español. ¿no? Y bueno, eso es una cosa muy, muy curiosa de su fascinación por España desde el punto de vista cultural, que es el primer acceso que él tiene, ¿no? Luego con respecto a lo de las inicias muy curioso, y sí que es cierto que él comenta en varias ocasiones cómo eh, esta idea de las regiones que crea Carlos V es esta situación de abandono, de, no abandono, sino de libertad sí que favoreció obviamente y lo cuenta más en una ocasión, el hecho de los terratenientes y de cómo la gente se debía a ese terrateniente y cómo los terratenientes organizaban militar, mi, militarmente las zonas sí, que sí que, que ese era el tema también de cómo los terratenientes ¿no? y hay un momento muy, muy curioso que él mete mucha caña al campesino español, al campesinado español. Porque dice claro en España pues sucede una cosa muy curiosa. Un campesino adif, español a diferencia de un campesino alemán, un campesino francés, tiene un problema. Y es que el campesino español no tiene dinero, es miserable, pero como tiene un escudo tallado en piedra en su puerta, no se mezcla con los obreros. Porque se cree más. ¿No? Y dice que claro, él alucina cómo el campesino español se cree hidalgo, porque tiene un escudo. Por ahí va, sí. Sí, sí. Entonces él le alucina esta idea de... Que, porque él, él, él, cuando empieza a indagarle dónde está campesinado, porque España es un país fundamentalmente en ese momento, más bien agrícola, ¿dónde está? ¿No? Y cuenta como que, claro, hasta el mínimo que no tiene ni, ni para comer, pero se siente hidalgo. Ese no, no se mezcla con, con la revolución, porque se cree superior. ¿no? Y él ve muchos casos, analiza muchos casos de ese, de ese tipo. ¿no? Es que además cuando analiza los focos potenciales de, de cualquier proceso revolucionario y los, y los sitúa en, en Cataluña y, mm. y en Asturias, me imagino... Me extraña además que en esa época no le llegasen más noticias sobre Euskadi, por ejemplo. Euskadi aparece, como, pero ¿no? lo que pasa... Con la relación además que había entre Euskadi mm. y, y Inglaterra, ¿no? Euskadi aparece, pero aparece, por ejemplo, cuando habla de San Sebastián, aparece, eh, eh, aparece más bien eh, vinculada a cierta burguesía, más que a... Que a... Hay, hay algún caso, pero, por ejemplo, no, no, no, ha, no, no destaca demasiado la, la, la potencia, digamos... El, el, el, donde ve realmente potencia, potencia, no es en Cataluña, ¿eh? es en Barcelona. O sea, él destaca Barcelona como foco porque es a los únicos que ha leído o ha visto que han mencionado la palabra república. Es que a él le alucina, alucina mucho que todos los procesos revolucionarios en España sean revolucionarios, pero tengan un paréntesis que es, bueno, pues la monarquía la dejan. O sea, la monarquía, tiene, la monarquía tiene que estar. Ahora hablemos de derechos, hablemos de libertades, hablemos del cambio electoral, hablemos de fin de la corrupción y tal, pero el rey tiene que estar, o la reina, ¿vale? Y los únicos que cuestionan esa dinámica, hice son los, los, los movimientos obreros catalanes, o barceloneses, lo que le llama mucho la atención es esa, esa idea, ¿no? Y pues dice que de ahí viene, y en Asturias, por ejemplo, le llama mucho las la revoluciones cuando Napoleón, y siempre, como regularmente aparece Asturias como, como tema, ¿no? También menciona, muy anterior, evidentemente, como primer esqueje revolucionario en España a los comuneros, en Castilla no como, como origen, pero lo menciona como de pasada ¿no? de, digamos, eh, como componente fuerte habla de esos de, de Asturias y de, sobre todo de Cataluña, no de Barcelona sí. ¿hay alguna referencia de la religión eh, de la... sí sí, hay, mucha, hay una, un momento muy curioso en, en Marx que es cuando habla de la constitución de 1812 eh, eh, cuando habla de la constitución de 1812 hay, hay, él dice, las críticas que se hace a esta constitución son dos. Una, las que viene de Fernando VII y digamos, los, las, los monarcas, o sea, los partidos de la monarquía que es que es una constitución copiada de la francesa, que es jacobina y, y tal. Y luego están los contrarios que dicen que es una constitución que favorece a los pueblos medievales, que es una constitución vieja que, van, que, que a, a, a, permite que la Iglesia tenga poder, etcétera, etcétera. no Y dice Marx que es que no es una cosa ni la otra, que es las dos. Es decir, que es, es decir, en el fondo es un producto, dice él, la de veces, es un producto absolutamente alucinante en, en Europa. ¿A él le parece un producto alucinante en Europa? Y que dice, y que más lo dice en un momento dado, lo tenía para que la cita, pero bueno, dice que la constitución más importante del siglo XIX nazca del país más reaccionario y donde la Iglesia tiene más poder, a él le parece... Dice que nadie ha tenido en cuenta esta, esta Constitución, porque, no en la Constitución de 1812 se da el fin de la inquisición la libertad de prensa, un mundo de libertad... Pero, pero, dice, se pone que se perseguirá a todo aquel que no sea católico. Lo pone. En el, en el artículo 12. Y dice Marx, eso es un truco maravilloso de los liberales. Haberles dejado a, Haber dejado que, lo, que la Iglesia metiera eso, dice... A ver, lo que dice Marx es un truco, a ver cómo lo explico. Dice, una constitución tan moderna dice, permitirá que la gente con el tiempo, digamos, es que ese artículo, ¿vale? Tiene la idea de que la, la treta de los liberales fue, vamos a dejar que la iglesia meta un par de artículos para que estén tranquilos y no toquen las narices, y luego, como la vida será tan moderna, eso caerá por su propio peso. Y además incluye una cosa que hoy es muy actual. Una norma del de 812 de la Constitución, y que más le, le parece alucinantemente moderna, es que según se si en la Constitución del 812, es, esta Constitución se revisa cada ocho años. Cada ocho años hay que revisarla. Claro, eso mal. Claro, él pensó, esos tíos liberales han sido muy listos, pero no sabían transmitirlo. Han sido muy listos en la medida en que han permitido que la Iglesia tenga poder, porque claro, la Iglesia tiene mucho poder en España. Les han dejado meter un par de artículos, pero claro, todo lo que rodea la Constitución es súper liberal y súper moderno. Entonces, cuando dentro de ocho años se revise esto, claro, ellos no pensaban que iba a volver Fernando VII, ni que iba a haber el absolutismo. Entonces, cuando vuelva todo esto, cuando al vídeo, esto, esto lo quitamos. Esa es, es la lectura que hace Marx, la, la lectura que, que también hace luego, mucho tiempo después, Antonio Gramsci, que hace la, la misma lectura de, de, de la Constitución de 1812, ¿no? Claro, eso no, no fue así. Pero Marx tenía esa idea de que esa Constitución podía haber sido un, no solo un, un esqueje importante para España, sino para el resto de Europa. Pero claro, nadie, no, no, no, no, no pudo usar, ¿no? Que es una lectura un poco a todo, que es una lectura que, que claro, Marx interpreta que los liberales la pensaron así. No sabemos, porque él se fía mucho de Jovellanos, ¿no? Y dice, Jovellanos es una estratega que lo no flipas, Jovellanos es muy listo, es un perro viejo, es liberal, es un reformador, vale, no es revolucionario, pero, ¿no? pero es muy curioso cómo él ve la, la, la, la necesidad de cómo esa, esa Constitución tenía un punto tal, ¿no? Claro, tú lees el artículo 12 de la Constitución del 12 y alucinas, porque es... Se perseguirá por todos los medios cualquiera que no, que no siga la religión católica, no se permitirá judíos ni la, en, en territorio español serán expulsados y serán juzgados. Es, es, es alucinante ese artículo 12. Claro, había gente que decía, bueno, es que eso de jacobino tiene poco. Y decía, más no, es estratégico. Bueno, no sé si era así o no, pero más lo veía de esa, de esa forma. Es pues que estaban todos ¿eh? porque sí. la, el, el contexto en el que se negoció la. Constitución del, del 12 en Cádiz, pues fue un contexto, eh, estaban no. todos concentrados en, claro. en la zona de España, claro. sediados por los claro. franceses, ruidos de cañones, había que ponerse de acuerdo. Claro. Y había una cosa muy curiosa porque para hacer la Constitución del 12 tenía que haber emisarios de cada zona del país. ¿no? Y entonces había emis zonas del país que no habían podido mandar a sus emisarios, porque no podían pasar por los franceses. Entonces cogían a Peña que estaba por Cádiz, ¿Tú, ¿tú dónde eres? Pues yo soy de... Pues, no, no, pues venga, tú, venga. Porque nos falta alguien de tal. Y le metían en el... ¿Y qué pasaba? Dicen más, como ese normalmente era un liberal que había huido y estaba viviendo en Cádiz, pues tenía voto moderno. ¿no? Entonces estaban ahí. Habían los serviles, que eran los católicos, los americanos, que eran los que venían de las provincias americanas, y los, los liberales. ¿no? Y era un poco el, el, el choque entre, los tres, entre las tres vertientes. ¿no? También más dice, hombre, ninguno, más consciente que ninguno es un revolucionario de verdad. Pero bueno, que España, por lo menos, podía dar un paso más, con ¿no? respecto a lo que había. Bueno, no sé si. Sí, se me ha ocurrido mientras estabas hablando respecto a, a las abortivas revoluciones españolas. Pero en cuanto a base ideológica.. Eh, ¿Ha habido algún intelectual de alguna forma algún intelectual español que, le, que haya aportado algo a, al pensamiento revolucionario? Sí, claro. Hombre, Pero, depende de o cualquier nombre de pensamiento revolucionario Manuel Sacristán. Manuel Sacristán, por ejemplo. No, no, no, no, no, no, no, estoy, no estoy hablando de eso. No, de la aquella época, dices. Sí, sí, no, de época. Él, solo ve, él solo ve ápice en jovellanos. Sí. Y sus reformas agrarias y, y tal. Solo ve, pero claro, no, no ve un revolucionario, el ve no, un, un aliado. Cualquier nombre revolucionario siempre. A, a, me refiero a, sí. a, del siglo XVIII sí. para acá. Sí. Es que no. No, no. no, sé, no hay, no hay, hay no hay, no hay. Hay porque... un intelectual español que tenga. Hombre, igual bueno, había alguna, pero alguna... él. él... Más no, ve, teórico, aunque fuera de más no de ve, más ve, más bien, por ejemplo, ¿a, qué, a quién le, le interesa más, por ejemplo, Jovellanos o Blanco White? ¿no? Que eran un poco los liberales más avanzados. Pero no ve ninguno de los dos un revolucionario que él busca o que él cree que, pueda, que, que era necesario para España. Es decir, él ve que los liberales tienen este, esta idea, no se fía mucho de ellos tampoco, pero sí que si hubieran sabido leer ¿no? al pueblo español, si hubieran sabido ser menos, no sé cómo decirlo, elitistas no, pero menos menos guays, por decirlo así. Decir, el problema es que los liberales, los liberales y el pueblo entroncaron muy bien para expulsar a los franceses. El problema es que cuando desaparecen los franceses, los liberales no supieron, o no, o no, no sé, Marx no sabe sé, no sé responder qué pasó, para que de repente, cuando llega el, el, el, el, el Franz VII, Aparte del Viva las Caenas, por ejemplo, eh, tengo aquí una cita de cómo la gente eh, en Valencia estaba puesta a la palabra libertad, las quitaron, el pueblo quitó la palabra libertad donde estaba puesta. Es decir, es, además se pregunta qué pasó ahí para que gente tan unida luego fuera o se aceptara el absolutismo como, como norma. Sí. claro, la falta, el problema de no haber aprovechado la, la expulsión de los franceses para acabar con los bobones esa, es, esa es su tesis, digamos, nuclear ¿no? es decir, hay parte del problema de la revolución España el, el no haber sabido leer ese momento para expulsar a los dos ¿no? y el pueblo necesitar un, un rey, ¿no? por ejemplo la idea de, constantemente que dice que en una parte muy grande del pueblo español veía, no sabía dice Marx un momento dado no se podía concebir en su cabeza que España no tuviera rey Sí. No, no no no no era capaz es como 2 más 2, 4, pues, pues españa rey o sea, no, no no no no había no había claro más eh, más le sorprende esa, esa, esa, esa y, dice, y ahí los liberales podían haber hecho un ejercicio de, para porque los liberales están los liberales están había una parte los liberales eran conscientes de que el problema era que si acabamos por los franceses viene francés mismo <risa> había una parte de eso es habrá gestionado eso ¿no? es decir, ahí ahí estaba el núcleo el punto, que España hay un mundo paralelo se hablamos en plan de, de, de cuántica, hay un mundo paralelo ahora mismo en el que pasó eso cómo sería España no ahora mismo si, si hubiera pasado ese, ese, ese proceso ¿no? es decir, bueno pues pues Marx se, se pregunta en 1854 qué hubiera pasado, sí ¿no? y, y la sombra por ejemplo, una cosa muy interesante de España que es que el ejército estaba cerca del pueblo que son muy, muy grandes. el que estaba con el pueblo. Hasta que Espartero y otra gente, como tal, lo supieron deslindar y supieron separarlo. Pero hubo un momento en el que, que, que por ejemplo, O'Donnell, cuando da el golpe, cuando, cuando en la Vica Alvarada, O'Donnell dice: da el golpe de Estado, pero se da cuenta que está solo. Y son él y, y los cuatro militares que han llegado a Madrid y han el golpe. Y entonces se da cuenta de que en la insurrección en la, en la militar. Surge, y lo, o sea, el pueblo ve en Madrid que los militares se han levantado contra, contra los reyes. Entonces, el pueblo se suma, pero el pueblo se suma con condiciones. Y entonces, claro, O'Donnell tiene que hacer lo que se llama el manifiesto de Manzanares, que es, dice, bueno, fin de la corrupción, no sé qué, no sé cuánto, tiene que aceptar al pueblo. Entonces, se une, claro. Ese es el modelo que busca Marx, o que destaca Marx que es necesario. Claro. Y ese es el impulso, claro, cuando se logra la revolución, ¿qué hace O'Donnell? Y, y dice, bueno, ahora venga, ahora el pueblo os quedáis aquí, ahora ya me encargo yo. ¿Eh? Entonces es el proceso constante que él que, que ve en España como un problema que sucede en, lo, en todos, todos los procesos revolucionarios que él analiza en el 19, todos son iguales. Los liberales y burgueses con el pueblo, y como todo que venga, ala, no, pum, se acabó. Y entonces los liberales dan otro golpe de Estado, constantemente, <coughs> lo, lo ve como un ciclo constante. ¿no? ¿De qué habría que, que meterse? en la mentalidad de, del pueblo que tú dices, del claro. campesinado, que claro, ellos no están no lo han publicado ni, sí. ni han conseguido, digamos, su mentalidad transmitirla pues, hasta ahora, ¿no? Pero yo me imagino, no sé, ahora, actualmente, ¿no? Cuando a alguien la atropella o le comete una injusticia con sí. ¿no? Sí. Pues dice, pues me defiende la, la ley, ¿no? Sí. Pero yo imagino que en aquella época no tenían ni ese amparo, sino que más bien para ellos el respaldo lo que les protegía era el rey. Sí. Entonces por, el, por eso no se pueden imaginar que no haya un rey, porque mm. si no qué hay, o sea, ¿sabes? O sea, si fuera una gente culta que tuviera mm. sus recursos para defenderse, etcétera, ¿no? Mm. Pero no es el caso, o sea, es que yo lo entiendo perfectamente. ¿no? Me va a permitir Miguel, vale. no te, no te me enfades. Pero dice, ya en tiempos de Felipe IV, Francisco Benito de la Soledad había dicho: todos los males de España se deben a los abogados. Eso escribe Max. Una parte. Claro que esté de acuerdo. Pero bueno, ese tipo de. Y había decía por aquí que he perdido que era sobre que sobre cómo eh, en un momento dado no sé qué rey gozar pregunta por España y dice, España es un nido de corruptos, no, no, España no tiene solución, decía no sé qué rey el zarf, eh, ruso en no, 19, no preguntes por España porque España no tiene solución, es corrupción. Está, el zar. Eso. Un zar, decía un zar, no o sea, o sea, que sabía de tema. ¿Y esa anécdota, perdón, Alberto, de Federico eh, de Prusia ¿O cuando...? cuando ese, te... era, ese era, esa era, Federico de Prusia, ese, ¿no? el zar era, Federico de Prusia, ese, que estaba buscando pero no sé es dónde no está, ¿no? porque es muy curioso como cómo él ve el, el, el, el problema de España como un problema de, de corrupción radical, de que no tiene solución. O sea... Es un trabajo para secularistas, ver cómo, cómo el claro, español verdad. considera sí. eh, al monarca, eh, sí. con lo que representa, como el equilibrio natural que les protege, y no, no hace 150 años, sino todavía en este contexto, después de la restauración sí. monárquica hace sí, 40 sí, sí. años, que les protege frente a, bueno, a las tendencias disgregadoras, territoriales, eh, e incluso de los ricos que eh, mm. nos quieren eh, expropiar eh, yo creo que es trabajo para ser cronaristas ¿Cómo, cómo está metido eso en, en nuestra mente sí, sí. Eh, hasta un punto tal que sigue siendo una figura hombre, la actual es un hasta atractivo, alto <risa> pero, pero bueno eh, es, es, es, es, es llamativo yo creo que es un feudalismo congénito puede ser yo creo que sí, y, y se ve cuando cuando estás en pueblos, eh, he vivido en Galicia y, y, y, lo, he, mm. y lo he palpado mucho, ¿no? ese feudalismo, pero eh, sigue existiendo todavía. Mm. Y, y el, el, el, el, se busca el, la protección y la dan. Es decir, eh, yo recuerdo como anécdota hace dos años en un pueblito perdido de Liébana, Estábamos, bueno, coloquialmente hablando con la gente de allí y, y le preguntamos, ¿quién has votado? Siempre vota el jefe. Y decimos, bueno, infraestructuras, corrupción, dice, sí, sí, tenéis razón, pero mira, yo cuando tengo un problema, bajo a potes y me lo resuelven. Los demás solo vienen el día de la elección. Y ese paternalismo... Sí, mira... Encontré la cita que decía Javier. Decía Federico el Grande, conversando con su ministro de guerra, escribe Marx, le preguntó que cuál creía que era él eh, el país en Europa, según su opinión, más difícil de llevar a la ruina. ¿Vale? ¿Cuál difícil más de llevar a la ruina? Dice, viendo que el ministro vacilaba, respondió por él. Es España. Su propio gobierno ha procurado durante muchos años arruinarlo, pero todo <risa> ha sido en vano. <risa> Sí, es, son de Está escrito en noviembre de 1854. <risa> Pero, okay. que, que un prusiano tenga esa visión tampoco es tan, tan raro, ¿no? Pero un italiano seguro que tendría una visión bastante más comprensiva. ¿no? Sí, España y diría, bueno, esto es el negocio, ¿no? O sea, esto no funciona así. Eh, con los pequeños. Eh, la gente que hay en los pueblos que realmente te solucionan sí, a los problemas. Sí, sí, sí. eh, consiguelo todo de los pueblos. Sí, eso es. Que, sí, sí. Que, pues llamarlo, no sé, pequeños caudillos o... Sí, sí, sí, sí. Que gobiernan todos los Qué obstinación, eh, la de España. No, no, por eso, que el, el libro a mí me, me, me ha servido para... Yo, digamos, yo trabajo, trabajé con el, desde el punto de vista más teórico o histórico sobre la figura de Marx, y lo que es el, el proceso de, de estos años de estudiar los textos de Marx te da cuenta de que eso es lo de menos, casi, ¿no? es, es, te, te deja un poco alucinado, es cómo existe ese, ese elemento, ese humus en, el, en, el, en el, el imaginario español que sigue funcionando estructuralmente igual. O sea, vale, evidentemente ha habido muchos cambios, obviamente, ¿no? Pero, pero hay una serie de elementos que están ahí y que, que, que a, Marx, le, a Marx, que llega a España como una especie de marciano a, a estudiar sí. España, nosotros cuando leemos el texto de Marx del de, de siglo XIX tenemos una sensación muy extraña también, porque claro, son textos los que ves a través de los ojos de Marx, obviamente, no son fuentes directas, sino a través de Marx, pero Marx es incluso más interesante leer a Marx como foráneo que haber leído a alguien de España escribiendo sobre España en ese momento, porque Marx lo lee desde fuera y es como, como, como muy curioso como, como él eh, bueno, se queda asombrado de cómo funciona España, o de cómo no funciona España. Are you, are you... Un par de versos de, de Ángel González que siempre me gustan mucho por ingeniosos pero después de esta presentación muestra me gustan más por cierto ¿no? habla sobre la historia y dice que la historia es como la morcilla del pueblo que repite que se escriben con sangre y se repite, se repite. Sí, sí. y ahora ahora lo que más diría no es que se repite es que está, es, está en la sangre, sí. <ríe> es decir, que más lo que cuando estudia los tres es que es, hay, hay algo, en, en, en estructuralmente, que, claro, o sea, lo que he al principio, más le asombra constantemente, que España, lo dice muchas veces, tiene todas las papeletas para ser la revolución más importante de Europa, en el siglo XIX, lo tiene todo, desde la corrupción, el campesinado, la propia historia, la monarquía, tiene todas las papeletas para. Por eso decía que es, es, no es Europa más alucinante para estudiar. Y que no pase nada es lo que más le, le, le entra. Le, le. Por eso cuando, cuando empieza a escribir sobre España es un poco frío, pero bueno, cuando empieza a estudiar España alucina. Y a estos tíos, ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos tíos que tí, o sea, están sometidos, puteados, llenos de corrupción con, y no hacen nada? O sea, les, les, les, si tienen como. Y nada, y, y al final nada, ¿sabes? Supongo, supongo que tú como político te lo planteas muchas veces, ¿no? ¿Por qué ocurre...? Uf. Sí, hace falta mucha moral. Sí. Claro, sí, sí. A Marx, por ejemplo, lo que, lo que le cabría mucho, no solo en España, pero que en España no lo veía, pero sí que cuando la geografía de Marx no con Bailin, entonces, eran los que mm, a, agitaban mucho a las masas pero no hacían nada, ¿no? Los que hablaban de la hermandad de los seres humanos, de todo pues, así como un new, new Age de aquella época, ¿no? Y eso además también le cabrea mucho, porque, porque claro, decían, pero, pero eso son las estaciones, hay que hacer cosas, ¿no? Y además también le... Pues fue lo mismo que en España, pero al revés, ¿no? Es decir, en España hay mucho ímpetu, pero al final no, no hay... No cristaliza. No, no. De hecho, el es era, abortivo. De, de hecho, el que era un poco no revolucionario, sino un poquito más como Blanco o White, lo expulsan. Claro. Pero te queremos ni ver. O sea, pero se, pero si expulsaron, de Maldito, pero expulsaron ¿no? a Moratín, ya Goya. Pero vamos, que, que, que, que, que, que, que el problema es que, que, que, en, es, que en España, o sea, el problema es que él ve que, que algo pasa y claro Pero claro, pensad que, que ni Jovellana ni Blanco o White... Eran dos tíos revolucionarios de, sí, sí, de sacar claro, armas. Pues digo que, para nada, es un punto más alto. Claro, y él, él los ve como la única posibilidad de decir, estos tíos son los que pueden, si se hubiera más como ellos, quizá, quizá, si hubieran sido, podría haber pasado algo en España. Pero claro, les ve como, eso, es que la expresión les llama, eso, reforma, reformistas bien intencionados, ¿no? o sea, les llamo. Claro, por lo otro estaba Florida Blanca y toda la peña esta, que eran tremendos. ¿no? En fin. Bueno, y a él le parece muy curioso que en España hubo un, un presidente de gobierno que fue poeta romántico. Eso le llama, le llama mucha atención, que fue Francisco Martínez de la Rosa, que era también tremendo. ¿no? Francisco Martínez de la Rosa, que era un, un reaccionario del 15, pero era poeta. Entonces, además, le llama mucha atención eso. Y en el contexto actual... Hay cimientos para una revolución. Uff, pues un ¿no? <risa> no trasciende la charla. <risa> <Eso> ya, <no risa> <sé yo. risa> Marx lo vería igual, yo creo. Marx, yo creo que. En todo momento. Sí, sí, Marx ¿no? no, diría, Marx no voy a escribir más sobre España. Si ya, lo escribí, <risa> ya lo escribí. Ya lo escribí, ya no. <risa> es que no hay. Es es un libro contemporáneo. Sí. Totalmente, Totalmente contemporáneo. Todo, todo, sí. En fin. Sí. Pues nada, si solo no estamos una cerveza. Sí, como una siempre ahora hay espacio, podéis estar con ellos, aquí no, no hay prisa, <risa> así que nada, mil gracias. Muchas gracias. gracias.